evento que ha creado expectación es el propuesto por el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis para el próximo 18 de febrero, el primer Congreso Científico Internacional Cannabisativa L, un enfoque integral, será online y contará con componentes de primer nivel para tratar la actualidad del cannabis. a destacar es el primer Festival Internacional de Cine Canábico de Mar del Plata, que después de la buena acogida recibida en Uruguay este año estrena edición también en Buenos Aires del 4 al 28 de febrero. Nuestros compas Argentina van a tener la suerte de disfrutar de una selección de piezas de temática canábica, entre las que se encuentran algunas en las que Marihuana Televisión hemos participado como Recultivando la historia cañamera de Chile o el videoclip Mujeres Canábicas. Somos canábicas en contra de lo prohibido, categóricas, con respecto al sexismo sufrido. Paz, fuma, ya no sirves para nada. no a los tópicos tácticos que predica tu hermandad. Na. Fumando verde, mientras escribo estas rimas, fumando que voy por todas las esquinas, dejo mi mente, y ella ya se imagina, mis chicas tiran más humo que la bomba de Hiroshima. Boom. Mujeres canábicas, rimas silábicas, vistas estrábicas, a causa del humo que se mezcla con mis babas. Hey Andrea, pásalo ya que te lo clavas. Y hermanas, ahora que tenemos el 8M a la vuelta de la esquina, atentas, porque el 27 de febrero se estrena el esperado documental Canábicas de nuestra compa Clara Sativa, el primer documental colaborativo realizado por mujeres de todo el mundo. Cada día. Todos los días. Todo día. Every day. Todos los días son... Es una es una muy muy muy más. Más. A nivel internacional también debemos resaltar la inminente celebración de una nueva edición de Expo With Hybrid México, los días 26, 27 y 28 de febrero. La semana que viene nosotros también volvemos para contaros muchas más cosas. Y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 104, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, peña!